Tremendo spoiler si hizo Gardens Park. No. ¿Qué? ¡Uy! Lul. Se disimuló. Se dis. <laughs> <¿Sony> se disimuló. <bugueó? laughs> Creo que fue hasta. ¡Ah, mira! Ahí está el tío Pompoker, el Mido. Wow, el, el Mido se llevó un premio. ¡No! ¡Le <risa> robó la corona! ¡Qué asco! No, bicho. No, ¡Qué no no, no, no, no, no, no! Mira, vuelve por, por mi ve. Chaves. <risa> Este es demasiado cringe con tantas personas que está haciendo con este video Su Ahora vas a probar mi Emotion ¡Ay <risa> oh, no! ¡Ay no! ¡Quiero tirarlo <risa> ¿Qué fue eso? ¡Wow! <risa> no ni. ¡Oy, oh, what the fuck! Se <risa> <risa> Mira, mira, ahí es un brigo. No. ¿Sabes qué pasa cuando <risa> ni se va a un lugar donde está frío? A ver. Se convierte en hielo, porque es agua. Jaja. Me voy no. ¿no? ¿No? a <risa> <risa> No, no, es que no, te, te voy a agotar, pero no. Desde aquí se están yendo ya los viewers, mira, ya te, bajado a 11. <risa> a ver, ¿qué es esto? Oh my. Yeah, ah! Se ve asqueroso, this is a... Uh, I don't know... A, uh, it's not a deck, right? <laughs> no, se, uh, listo, acaba el nivel! Uuuh! <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Uh, okay. So... <laughs> ¡Qué rico apretas, Majin Buu! ¡Ah! ¡Ah, madre! No, no, soy un criminal. ¿Qué les pasa? Ya, yo no he monetizado usando el modelo de cifras. ¡Ah! ¡Lol! Me quedé haciendo la pose de Dios. temática de invierno! ¡Ah, bueno! tiene no okay, un pollito es... mira hay una show ahí. <risa> <risa> oh, no. ¡Ah! quien gana se queda con NoYumu? no ¡Ah! es chorico Sí es si sí es si sí es si sí es si sí es, sí es. Ah, ya salió, salió, salió, salió, salió, salió, salió. 明日、アス、